¡Muy buenas Vengadores y Vengadoras! y eh... Mujeres gestante afrochilena con barbas. También tienen que ser visibilizadas, por supuesto. Eh, he puesto aquí Portugal. Ah, sí, para que no haga ninguna broma con Portugal. Bueno, amigos, eh, hay que tener en cuenta que estas cosas toman su tiempo. Estas cosas toman su tiempo. Fíjense, por ejemplo, en GameFox. Ya, así. Pileros, pileros, pileros, no de Así se lo está tomando muy muy bien, mucho mejor de lo que yo creía que se lo iba a tomar. Supongo que a estas alturas ya tiene que estar ya hecho a la idea de que Bethesda es de, de Microsoft, de Xbox. No, me imagino. Es igual que al Alcallata azota al avispero y saldrán las avispas. Qué fácil es. Qué fácil es con todos ustedes, qué fácil es picaros, picaros y picaros y tener suerte de que yo no soy Natalia tener suerte de que yo no soy Natalia porque yo tendría más maldad que Natalia así de, así de claro te lo estoy diciendo así que ojito no me vaya yo a poner en plan Natalia ay Dios para cuando no intentan siempre ahí mostrar que están ahí y yo cuando lo veo digo Dios mío son iguales que los, que los niños hámster. Iguales. ¿Y cómo se están tomando los niños hámster todo esto de, de la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft? Pues agarrándose a lo único que le queda. A la FTC. A la FTC. No, pero todavía queda que la FTC te dé el, el visto bueno. Y habrá que ver también cuáles son esos... Eh, acuerdos con Bethesda ¿Cómo? ¿Qué, qué, ¿qué acuerdos ni qué acuerdos? ¿qué acuerdos voy a tener yo con una empresa que es mía? ¿no crees que este diógenes judicial os está saliendo demasiado caro? ahora que, a ver, vamos, vamos a dejarnos de tontería, os está saliendo caro no os está saliendo rentable estáis perdiendo prestigio, mostrando debilidad, mostrando debilidad porque ahora como dice el tonto de antes que todavía no se han enterado este todavía no se ha enterado que hasta en los televisores está el Game Pass. Estamos en el 2023. Cualquier televisor Samsung que te compres a día de hoy viene con el Game Pass. Chaval, ah, pero eso ya deberías de saberlo, puesto que eres como el Hunty Dante, pues un erudito de los videojuegos. O el patético, o el, por... el puerta al sótano y toda esta gente. Al final todos sois de la misma calaña, exceptuando dos o tres que al final no tienen la misma repercusión por no entrar en las polémicas. Pero bueno, sigamos con el tema de Microsoft y con el tema de Activision. Por cierto, Resident Evil 4 Remake está dando problemas en la PlayStation 5. ¿Por qué será? Vamos a ver. bueno pues eh, voy a acabar con este tema de Activision rapidito ya que me tiene hartito bueno primero quiero que os fijéis en lo bien que le va desde que se dio la noticia de que ya por fin el Reino Unido había cedido ahora solamente queda la FTC pero para aquellos que estéis todavía creyendo que la FTC os va a salvar el culo Niños hámster, recordad una cosa: en el momento en el que Jim Ryan dijo que no y se quedó expuesto, se quedó totalmente expuesto ante los reguladores, cuando Jim Ryan dijo que no a cualquier acuerdo y dio como explicación su intento de bloquear la compra, se cerró muchas muchas puertas con Microsoft, sobre todo. Pero hay una puerta que están diciendo, oye, que todavía se puede aceptar el trato que nos propuso Microsoft, así que, así que ¿qué? Nada. Porque si van a seguir con la misma. Si, la idea es la misma y como no la van a cambiar, pues se han quedado sin videojuegos. Que sí, que van a tener Call of Duty, claro que sí, va a tener Call of Duty. Pero no el día 1 en el Game Pass, porque no tienen Game Pass, tienen PC Plus. Y Sony no es igual que Microsoft. Así que los de Sony ya verán cómo venden el videojuego. Evidentemente, los de Xbox se van a hacer de oro. Pero no mañana. No. No, porque, a ver, es demasiado rápido. Acabas de hacer una gran compra y ahora le tienes que sacar el beneficio. Aparte de que te tienes que quitar unos cuantos lastres, como Bobicotis, etcétera, etcétera. Pero ustedes todavía no habéis entendido. Los, los los pipas eh, los niños hámster todavía no han entendido el abanico de juegos que se viene que se viene, o sea, es inevitable, pero bueno algunos todavía intentan pensar que no que, que va a haber una especie de milagro o algo así no sé, va a bajar Dios va a, va a, no sé, le van a poner cuatro velas al santo, yo que sé ah, entre otras cosas como curiosidad a mí me ha llamado también mucho la atención esta foto en la que eh, esto es en, en el propio microsoft están poniendo todo una pared llena con todas las consolas que han fabricado pero si os fijáis han dejado un hueco para la próxima o sea habrá una próxima será cierto eso de la de la nueva series xs interesante. Esa siguiente generación también. Así que no habrá ningún problema. yo empiezo a morir con los, a los 80 años jugándome un Call of Duty. Que al comenzar, al comenzar el juego ponga Microsoft. Qué bonito. Y eso, que Jimbo tenía la posibilidad de haber aceptado los 10 años. Que podría haber aceptado el trato. No lo va a aceptar. Ya os digo que no lo va a aceptar, porque todavía queda lo de la FTC, eh, los tiempos se acaban, pero lo siento, ya es hora de que la gente, eh, y no estoy y ya no me refiero a los niños háster ni los niños Rata o como les queráis llamar, sino a los que realmente compran los videojuegos, a los que realmente eh, le gusta la consola. No va siendo hora ya de ir pensando en, en que limita a Jim Ryan, digo porque muy fructífero no ha salido vamos a ser un poco pragmático un poco práctico ya, ¿no? ya basta te ha sacado una mala consola, ridícula se os está riendo de vosotros porque encima de todo vais presumiendo aunque sepamos, todo el mundo que tenéis la peor mierda de consola y encima de todo tampoco tenéis juegos al de antes le diría yo pero vamos a ver, alma de cántaro, yo sí que te tengo que preguntar a ti, ¿dónde están los juegos? ¿dónde están los juegos? Eh, ¿me vas a decir el God of War? pues mientras ha salido el, el God of War ha salido el Hi-Fi Rush ha salido, joder incluso hasta en los móviles ha salido el Mighty Doom, chequéenlo aquí en el, en el canal, échenle un vistazo de cómo se, es totalmente gratuito lo tenéis en los móviles, está petando en todos lados, en todos los dispositivos y los únicos que se van a quedar atrás los únicos que se van a hundir como el Titanic, evidentemente es Sony, así que antes de decir que toda la culpa de que esto esté ocurriendo, echarle la culpa a, a los de Microsoft, o a Xbox, o a los Xboxers, échenle la culpa a Jim Ryan, que es el CEO, que es el encargado, que es el que debería de haber estado atento, que es el que debería de haber hecho buenas políticas que os gusten bastante, y que os hagan quedaros en PlayStation, y no iros a, a la serie que es el camino más fácil para no gastarse mucho, porque... Yo entiendo que hay personas pues que digan, es que no sé, y, y cuando llegue ahí es como ir a otra casa que no conoce de nada, ¿vale? Yo comprendo, entiendo que haya personas que como nunca han tocado una, una Xbox, pues no lo saben. Pero oye, en esta vida también hay que, hay que, hay que lanzarse. Puede pasar eh, que te guste mucho más y te conviertas en un Xbox. Y digas, tú pero por Dios, ¿cómo he estado tan ciego? Y eso es pasa continuamente a muchas personas que se pasan a Xbox aquí ya no, el problema ya no será de si Playstation tiene Call of Duty, que lo tendrá aquí el, la cosa será ¿quieres jugarlo bien? en 4K y en las mejores condiciones pues cómprate una Xbox Series X o una Series S Que no? pues a, a jugarlo en una Play o en una Nintendo porque la idea de Microsoft y cuando dice que quiere meter los juegos en nintendo que sabemos que no es fácil es porque lo piensan hacer y es porque tienen una idea de cómo pueden hacerlo y eso es lo que más me lo, lo que más me apasiona en verdad de microsoft y también de xbox es eh, la innovación la eh, cómo investiga el imax de que tienen eh, que no tiene Sony. la, la última noticia de las gafas virtuales 2 de, de sony y por prensa pipera por prensa de niños rata no me cansan, me cansan lo, los ojos eh, se ve un poco mal hostia, o sea, que me estáis diciendo que, que ha salido trucho que ha salido hecho vamos, otro guiñajo más que ha soltado Sony y que encima te va a costar un ojo de la cara para vender un juego eh, con las gafas virtuales que seguro puede estar que seguro que va a estar bien además que es este, el Resident Evil 4 o por ejemplo, no el Resident Evil 4, no, el Resident Evil, eh, el Vilas, y el, y el Resident Evil 4, pero el anterior, no este, no el remake, el anterior, que bueno, que puede que esté bien o puede que no, yo que sé, en todo caso, porque, claro, este no, no es en primera persona, así que, bueno, en fin... Amigos, esto es todo por hoy y espero que nos veamos en otro Toxic Game Channel con vosotros, ToxGamer. Si no os habéis suscrito ya sabéis, suscribiros, darle a la campanilla, el protocolo de siempre. En fin, nos vemos mañana con más y mejor, como siempre, como se suele decir, ¿no? Hasta la próxima.